Hola, muy buenos días, tardes o noches. Estamos un nuevo para el canal En donde vamos a jugar Stories Wap contra Genocide Root. Qué buen inglés, es que qué buen inglés tengo. Bueno, creo que ya ha empezado. Bueno, voy a. Error, error. Me llamo es eh. No sé cuánto tiempo llevo aquí voy por aquí, simplemente es que esta es, cate... ¿Eh? es una catedra, es una catedral. ¿qué es este? ¿Quién es este? Ah, es el que va a entrar, el que me voy a enfrentar, que es un semidios, a ver, ya habla, se quedó callado, hola, nunca he pasado por aquí, no me gusta Vamos a decir que... Buen trabajo lo hiciste, pero... Eso no debió de haber pasado. Aún. Oh. Tú mataste a todos. Mamá, papá... Alfis, Char. Tú sabes. Yo... Yo nunca he estado aquí. Nunca he estado aquí para... Eh, detenerte. Tú eres... Fuerte y yo no, yo no podría. <ríe> yo no soy tan fuerte como antes. No puedo hacer esto yo solo. Bueno, ya empezó la payata ya. Chara, me dijiste que nunca, que nunca, ¿cómo se dice? <ríe> que nunca te sobreciera creo. Oye, y qué son esos, son más corazoncitos. Tengo la esperanza de que tú puedes cambiar. Ah, es como el papayus, ¿no? A ver. Y si tal vez hubiera escuchado. Oye, pero ¿qué pasó con los corazoncitos? ¿Ahora qué pasó? No sé. Sí. Pero ¿ahora? ¿Cómo que pero ahora qué? ¿Le brillan los ojos? Yo... No. Tiene los ojos brillantes. De colores. No te voy a dejar que borres todo. ¿Y cómo que no? Yo voy Burrar todo. Este es el final. Sí, creo que sí, lo sé. No te preocupes, yo sé que este va a ser el final. Bloqueado. <ríe> Con este poder de 6 seis... Ah, son almas humanos. Tus ataques no me pueden hacer nada. Con este poder puedo def def defenderme y tomar tu alma. ¿Por qué quieres mi alma? Dime. ¿Para qué quieres mi alma? Esto no me hizo daño. Es el final otra vez. Es que no me digas eso. Que, ¿cómo sé que, que es en reset? Bueno, yo tengo la misma pregunta. Nunca pensé que tú lo harías. No alcanza a leer muy bien, la verdad. A ver, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. Ah, no, no me toque. Bueno, voy a reconsiderar mis acciones y vamos a hacer un cortecito. Porque ya vemos el mismo ataque. Bueno. Ya acabo de esquivar todas esas estrellas Que tú qué hiciste en la última Línea temporal No sé lo que trato de decir Mejor ya no lo vale La verdad no sé qué trata de decir Si ustedes lo quieren leer por pausa en el video No, este ataque me caga Me caga, ah, no, me dio Me dio otra vez Me está dando mucho, no 12 de vida, 12 de vida, me voy a curar Me voy a curar con el sándwich o con el ramen o con con una pieza de nieve simplemente me voy a curar otra vez corte bueno creo que me voy a arriesgar la verdad ese ataque me estuvo cagando mucho mm, que chara cayó mm, es lo único que pude leer al final bueno ahora que rayo estos son los perros rayolas ah no ahora ya no son perros ahora son como no sé cómo diría, cómo le pondrían a esas cosas, la verdad, yo no sé. Pero no es muy fácil de esquivar, la verdad. Voy a poner un contador de muertes ya después, ¿ok? Para que vean todas las muertes que he llegado a su fin. Ahora sí me voy a curar. Bueno, corte, porque no quiero que vuelvan al ataque. Bueno, ya volvimos. Otra vez. No sé qué trata de decir, la verdad, ya cállate que quiero ya matarte, por favor. Que ya te quiero matar. No sé si eres fuerte, si eres débil, la verdad. Pero creo que eres más débil que en The Last Bridge Sands. La verdad, me costó demasiado ese. Este ataque me caga, este ataque me caga, este ataque me caga, me caga, me caga. 17 de vida. Me voy a curar, por supuesto. Es. ¿Para qué? qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, qué, qué acabo de hacer? Bueno. No importa, creo que me equivoqué de botón y lo ataque, no puede ser. no, bueno, no, en este me muero, en este me muero, en este ataque me muero con los rayos, me muero, me muero, me muero, me quedo aquí en la esquinita, aquí no me ¡Ah! Game over, bueno, llegué muy lejos para mi primer intento, bueno, otra vez. Bueno, ya llegamos otra vez aquí. A ver si sí, esta vez no me pueden matar tan fácil. No, no. Ah, bien. Es el primer ataque me hace daño. No, no, no, no. Rayos, lo hace, rayos, rayos, rayos que caen del cielo. No sé dónde caen si hay. si hay techo aquí, me hizo daño. Me curo, peleo, me curo, me, oh, peleo, me curo. Bueno, una pizza en nieve no está tan mala, verdad? Es bueno. Me curo otra vez. Y creo que ya es suficiente. Otra vez ataco. Pero he realizado... ¿Cuál es el punto? Noten. Nada más estamos haciéndolo. Guardia Real es lo único que logré entender. Porque es muy rápido. No me dejó leer lo suficiente. Esquiva. Esquiva. Esquiva. Muy fácil. Re fácil. Pan comío. Llego pan comido y me empieza a atacar ese tipo de verdad. A ver, no voy a ya a leer, ya lo dije, de que si ustedes quieren leerlo y se saben inglés, por favor pausen el video para que lo lean ustedes, porque estoy muy concentrado. Además de que con cuatro golpes, me no, en este voy a morir, en este voy a morir. No. Bueno, ya volvimos aquí otra vez, la verdad. No quiero morir otra vez Miren, como se fijan Ahí ya tengo tres muertes Una del inicio Y otra que me dio como cuatro veces De la de segundo No, no, no, no, no, no, no por <tose> Casi Este ataque me pongo aquí en la esquinita Y no me pasa nada No me pasa nada eh, Ahí espadas otra vez es que... En este me muero, en este me muero No, no, no Uf. No sé, pero presiento que me voy a morir en este ataque otra vez. No sé. No, no me morí. Pero me voy a curar ya que... No manches, ya no tengo casi curas. Bueno, ya estamos acá de nuevo en el final. Y creo que voy a morir. Sí, me morí. No me enojo. Bueno, ya estamos aquí de nuevo. Y no pasó nada, la verdad. Nada malo. Ya. Las, eh, eh, yo pensé que eran de las estrellas normalitas. No, no, que aquí también harto las estrellitas. 20 de vida, esto es injusto. Con 5 golpes me matas. Tal vez porque tienes 6 seis, seis almas humanas. Pero bueno, yo yo soy un manco determinado. La verdad, no, nadie le gana eso. Más que en Batman y la verdad se me gana. Bueno, otra vez este taquito. No creo que me haga daño de nuevo Que cuando abro la boca Siempre termino haciendo eso Lo malo, ven Siempre termino Muerto de alguna U otra forma No Es que miren, terminé con menos vida Que en el anterior, bueno más riesgo. Con 27 de vida sé que puedo Contra este La verdad ya no me importa de qué hablo No, este me va a encerrar, me va a encerrar ¿Cómo esquivo esto bueno, ya volvimos aquí, la verdad, nada inesperado. Sigo vivo. Y ya llega al final. Creo que nada más quedarse aquí en esquinita sin hacer nada. Como campero. Y ya. Listo, creo que eso no, no, aún no termina el ataque. No, no, no, no. Uh, de la del trono que me acabo de salvar. Espadas, espadas. No me muevo ya. No, no. Ay, casi me dan rayo láser. Fueguitos, fueguitos, no, no me gustan No me gusta, no me gusta. Bueno, algo ha cambiado hmm. Ah, Ca nada más el aspecto, oye ¿Eh? Pequeñas estrellas Ah, me están diciendo las estrellas Del inicio No puede ser, ¿qué es eso? Ahora, no me puedo mover ¿Por qué no me puedo mover? ¿Por qué hay cuchillas? Este no debería atacar con cuchillas, ¿o sí? No manches Nada más me puedo mover cuando estoy cerca de los ataques. No puede ser. No, pues esto sí está difícil. No te, te quita 10 de vida, pero también es difícil, la verdad. No manches, me quitó rearta vida. Me voy a tener que curar. A ver, me voy a comer una pieza de nieve. O un corte. Un ramen. Un corto otra vez. Y creo que es suficiente, aunque me quitó rearta vida, como se están dando cuenta. Bueno ya, ah, no me puedo parar de mover, no puedo parar de mover, no, no, no, no, no, ah, quitan 20 de vida No, ya estoy muerto, estoy muerto, aquí en medio, no, no me hizo nada aquí en medio No, no, no, no, no, no, no, no, no, he derrotado a Sans, Last Breed, no pienso perder contra este tipo No pienso morir aquí, no pienso re rendirme ahora mismo ya, no, no Deja atacar, déjame Déjame de No Bueno, ya estamos en los finales del ataque No, este siempre me va a hacer daño No, es que me sigue Haciendo daño Ya vin? No, manches, casi me da otra vez Bueno, creo que Me curo o peleo, peleo. La verdad, creo que es mejor Ya, nudo de muertes ¿Y este qué? Ah, es como el de la gravedad ¿Y por qué hay bailarinas ahí abajo? Perdón por la palabra. Pero es que... Ah, es la alma de integridad. No sé por qué se me hacía tan rara. Mm. Me voy a morir aquí. Aquí va a ser mi tumba otra vez. No, no, cae. Me piso tío. Bueno, otra vez estamos aquí. Y creo que voy a hacer de nuevo este ataque. A hacer con... A mayúscula, eco, acel Bueno Creo que es pan comido cuando ya lo practicas Pero no manches, vuelan Vuelan bien harto y quitan 20 de vida Menos los zapatos quitan 10, no manches No manches, no, la señora Me dio con su pata, no No, no No, no, no, ¿No? ¿No? ¿No? que brincan mucho No, llega al final Me curo, me ataco, la ataco sí, Ataco Ah, este es como en Dundain bueno, fácil, fácil, rápido y sencillo, no Pero porque rebotan dos veces y vuelven Mira, ese es de otro color Creo que nada más se eh, vence con no, no, no Siete de vida, no, no Morí Bueno, acabo de terminar el ataque y me voy a arriesgar otra vez No pienso volver a hacer el ataque de integridad Creo que este es de amabilidad o justicia Creo que sí es amabilidad Bueno, bueno, ya, ya creo que ya Ya es suficiente, ¿no? es suficiente no que aún no bueno bueno siete de vida no otra vez aquí por qué no me puedes dejar ya Ya. que nada más necesitas un alma no te voy a dar la mía Esto es la de perseverancia depresión eh, odio esto depresión nada para de, de dañarme. Odio esto. Asesino. ¿Cómo que asesino? Yo siempre per... Bueno. Creo que me acabo de decepcionar yo mismo. Bueno. Otra vez este ataque. Esta vez no me matarás con ese ataque chafa. Mamá. Genocidio. No sé qué dice. Atleteado. Bullying. atretriado Muerte. ¿Cómo se es? dice? Asesino Ese es el último ataque Ya listo, no me pudo matar con ese ataque chafa Lo voy a repetir porque soy un amo Otra vez Bueno, ya Ya Ya pues, polvo No sé, no puedo ayudar Odio esto, papá ¿Por qué están haciendo esto? No sé qué trata No, dice que me sigue dando aunque soy un amo, me sigue dando. Aunque no me iba de a a confiar tanto. Bueno, dejémoslo de confiado. Necesito recetar para hacer todos felices. Ah, esto es lo de justicia, ¿no? Sí, sí, es la alma de justicia. ¡Me vale! Creo que este es uno de los más fáciles, ¿no? Me dio. Por nada más abrí la bocota. Esquivo todo. Y yo pienso que estamos al revés porque en corazón está en revés. La verdad, casi no me agrada... No... Me acaba de dar, me acaba de dar. Ve, 37. Me tengo que curar, es que me tengo que curar. Es el más fácil. A ver, me como esto y ya. Otra vez, me como esto y recupero toda la vida. Y ya. Y Listo. Al siguiente ataque, solo déjame ganar. Los extraño mucho, solo para... No me importa, yo quiero ganar. Ay, 10. 10. 10 de vida me quita No, no, no, estoy confundido No, no, ah, ah, me muero No sé dónde estoy No sé dónde estoy No me veo No me veo Ay, al fin salí No manches, voy a morir No No manches, me quedan en pocas curas Otra vez aquí, creo que voy a morir aquí A ver, debo de aplicar mi habilidad no, no, no, me quito 40 Me quita mucha No, no, no, ah 17, no voy a morir Bueno, ya estamos aquí de nuevo Solo, por favor, deja de parar Solo necesito verlos Los extraño mucho, que me importa muy poco Porque no quiero morir No manches, me está dando muchos golpes Creo que me voy a quedar así dando vueltas Y ya listo, la solución perfecta Ya, ya vas a parar Aquí me voy a hacer Me muevo, ya listo La solución a todos nuestros problemas mm, Me curo la verdad Necesito comida Necesito comida, que esto es tierra de verdad Bueno Creo que ya está llegando Tu final amigo Me está dando penita la verdad no puedo dejar de saltar sobre estas cosas no no no me queme me está quemando tiene ollas al, al al final no manches tiene las bailarinas y las ollas no manches es la integridad y la amabilidad creo me tengo que curar sí o sí con un sándwich bien rancio bueno 47 de vida me voy a comer un pedazo de nieve Listo No me quito casi nada así que me tengo que arriesgar No sé pero aquí creo que me voy a morir No sé por qué Pero tengo ese presentimiento de muerte por aquí Creo que es más fácil que en del libro, ¿no? Creo, creo que son combinados No, ya, ya, no, ah No, me muero Me muero Me queda 12. No, no, no, no Bueno ya estamos aquí de nuevo creo que ya es suficiente voy a pasar este ataque y listo ya no no no no no me vas a hacer tanto daño no me vas a hacer daño no me vas a matar hoy no voy a morir si no es en el ataque especial y ya es la única muerte que aceptaré Deja, deja, llevo 31 muertes Si se dan cuenta, la verdad Llevo como 3 o 4 horas Último ataque Por favor, no quiero morir Nada más déjame ganar Que no, que no te voy a dejar ganar Esquive todo, como un amo Bueno, me voy a mantener callado Para entrar a mi modo manco Creo que ya lo derroté, yo, yo, ¿qué? ¿Qué me quieres decir con yo, yo, yo? Me quedo dos de vida, no puede ser, a la primera lo derroté con el ataque especial Creo que voy a leer un poquito de lo que diga Me da penita, creo que lo voy a perdonar, me quedan dos de vida Mamá, papá, chachara, es, yo, yo estoy tan solo los extraño mucho a ustedes, solo, solo vengan, por favor Sí, no puede ser, me da penita Raymond, me voy a comer Raymond en su honor A ver, bueno, ya va a morir ¿Lo puedo perdonar? No, no puedo perdonarlo, No, me va a poner a atacar solo No puede ser, lo acabo de matar no puede ser, ja, ja, ja, lo siento a todos, yo, yo no era lo suficiente fuerte. Chara, lo, de verdad soy un, de verdad soy un bebé llorón como tú lo decías, creo que ya se murió para siempre. Esa es su alma, ¿no? Sí, creo que es su alma, que se acaba de romper como me lo es a mí 31 veces más 10 a ver, bueno creo que ya terminó, me dio mucha penita. Vamos a investigar por aquí a ver si hay algo. O me puedo volver o algo así. Hay algo por aquí. Sigue sí, siendo error. Acá no puedo hacer nada. Me voy para acá. Y vamos a ver que sigue, la verdad me dio mucha penita como lo maté. No puede ser, aunque sí me da un poco de furia de que me hubiera matado 41 veces. Creo que el Breed me mató Unas 80 veces mínimo Pero no era tan largo Cada turno era como de 10 minutos Estoy muy guapo la verdad ¿Para qué es ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? Bueno ya dejemos Ese ese arbolito O arbusto Y nos vamos para acá Me voy en la alfombra nada yo soy otra persona y no me voy a ir por la alfombra Me voy a ir por el piso ya no puedo controlar a mi mono. Hola. Creo que es en reino. Oye, ¿por qué es un esqueleto? Yo pensé que era el viejo Barbu. Así que... Al fin arribado. arribado. Esta flor... ¡Ah, es Papyrus! Yo... ¿Humano? Eso no puede ser real. ¿Qué exactamente eres tú? Story Swap. Bueno, los dejaré con el, los créditos y luego vamos con la despedida. Bueno chicos, aquí termina el video, tristemente, y raramente está una luna ahí arriba. Bueno, si les gustó el video, suscríbanse, ya que morí como 39 o 40 veces, aunque el contador me una 5 o 6. Bueno, dejemos eso. Bueno, suscríbete, si aún no estás, activo la campanita para no perderte estos videos y dale like, por supuesto. Por supuesto, que me lo merezco. No sé si me lo quieran dar. Bueno Adiós.